Hola a todos. En este video que hemos querido realizar, vamos a mostrarles las dos últimas importaciones que hemos recibido de Miyuki. La última importación la recibimos eh, la semana anterior, la primera semana de junio. Y la anterior la recibimos eh, la primera semana de mayo. Bueno, básicamente lo que les queremos mostrar son algunos de los productos. En esta eh, importación hemos venido introduciendo nuevos, nuevos productos de, de Miyuki, como por ejemplo las Tilas. Ya eh, anteriormente hemos traído medias tilas pero eh, ante la sugerencia de muchos de nuestros clientes hemos introducido algunos colores de tilas esta es la presentación que nosotros vendemos por 10 gramos, el producto se trae por eh, 250 gramos pero pues eh, básicamente lo que hacemos nosotros es una labor de reempaque eh, otro producto que hemos traído son los drops los drops vienen en dos presentaciones 3.4 milímetros y 2.8 digamos que los, más, los dos más comunes son el dorado plateado, pero también hemos traído una gama de colores bien, bien importante que ustedes la pueden encontrar en nuestra página. Más adelante les voy a mostrar algunas cosas de nuestra página. Y hemos también introducido eh, y hemos decidido por sugerencia de nuestros clientes, traer eh, básicamente las rocallas. La medida que nosotros traemos es la 11.0. Eh, 11.0 es equivalente más o menos a 2 milímetros. La checa viene en 10.0, ya hay una diferencia ahí de 0.2 milímetros entre una y otra. Entonces básicamente estos son como algunas de las referencias, yo voy a cambiar al modo de grabación de pantalla, para que ustedes puedan ver como una mejor información, porque grabar esto hacia la cámara, pues la verdad no es, no, no da muy buena fijación en el color, es mejor hacerlo con la pantalla y por eso... Eh, creo que es mucho más conveniente que les haga la, la, la demostración de todos estos nuevos colores que hemos recibido de Miyuki para que todos lo puedan ver de una mejor forma entonces espero que este eh, video les sirva muchísimo para que conozcan más de la marca para que conozcan cuáles son los nuevos colores, por qué los estamos trayendo y unos, unos cuantos tips que creo que les van a servir muchísimo para, para la forma en, en cuando ustedes tomen las decisiones de comprar independientemente con quién lo hagan eh, y eh, para que tengan cierta información acerca de equivalencias de color también. Eh, bienvenidos nuevamente a nuestro canal eh, a nuestro Instagram y esperamos que este video sea de mucha utilidad Bueno, entonces como les comentaba eh, básicamente nos llegaron dos importaciones de Miyuki, una en el mes de abril eh, finalizando el mes de abril, o sea la primera semana de mayo que nos llegaron estos productos, nos llegaron los drop bits nos llegaron miyuki half tila eh, en cuatro colores nos llegó una tila completa que es la bronce en un solo color y nos empezó a llegar la miyuki rocaya nos llegaron básicamente 10 colores de esta miyuki rocaya la miyuki rocaya es el, como el símil de la checa pero en nuestro caso la traemos en medida 110 la checa que ustedes encuentran en el mercado local es medida 10.0, 10.0 es 2.2 milímetros, la 11.0 es una medida de 2 milímetros. Hay unas diferencias pues básicas en cuanto al, al, a la checa y a la rocalla, digamos que la rocalla es un poco más uniforme en cuanto a su ancho y en cuanto a las curvaturas de la parte de arriba o lo que hace la formita de dona o de llanta, eh, digamos que es como menos, deja menos perforaciones cuando se hacen los tejidos. Ya eh, esto básicamente es como una de las principales diferencias con el checo y, y el checo es muy bueno también, es una muy buena calidad y digamos que uno de los criterios principales que, trajimos pa, eh, que tuvimos en cuenta para traer estas rocallas es ofrecer una gama de colores muy diferente a la checa ya es una gama de colores eh, muy basada en recomendaciones que muchos clientes que utilizan el producto nos han hecho para hacer un tipo de diseño diferente, un tipo de tejido diferente eh, y que estaba demandando esta forma en el mercado. Entonces, estos 10 colores ustedes ya los encuentran en nuestra página web. Eh, igual la, la tila completa y las medias tilas y este color que es equivalente al color 1832 de la délica. Y aquí me detengo a explicarles algo. Y es que las délicas tiene una carta de color diferente a el resto de referencias de miyuki y quiero darles como el primer tip en la página de miyuki yo les voy a dejar abajo la descripción de este video donde pueden encontrar esas equivalencias por ejemplo si nosotros queremos ver ver el color eh, 4202 que corresponde a este drop que estamos viendo acá ya vamos a ver ven acá que dice rr Número n, n o.search 4202. Acá le coloco ese número y él me dice cuál es el color equivalente en mi Yuki Delica que corresponde al color DB1832 que es el dorado, uno de los colores que más se venden. Acá también vimos en el otro lado el número 3 de color, entonces vemos que el color número 3, vamos acá al, al catálogo. Si ven este color número 3 que dice acá, este corresponde al color DB42, que es una de las referencias también que más se vende en Miyuki Delica. Ya, entonces eh, me pareció importante informarles esto, que conozcan un poco más del producto. Acá por lo menos vemos que en esta nueva importación que nos llegó a principios del mes de junio, nos, nos llegó el color DB0042, que es como un, un color dorado eh, silverline, o sea como transparente. Que se, eh, lo consumen mucho, eh, nos llegó también en Delica, que es el equivalente al RR0003 en Rocalla. Ya nos llegó el color negro mate, el blanco mate y los colores, unos colores perlados que gustan muchísimo en la línea de Rocalla y se pueden hacer cosas espectaculares. Ya, entonces ese es como el primer tip que quería darles. Eh, bueno, en esta importación nueva que, que acabamos de recibir, ustedes van a ver que nos llegaron alrededor de 94 colores. Hay colores que son nuevos, que son los que tengo aquí resaltados en amarillo. Es bien importante que ustedes se acostumbren a identificar a Miyuki, los colores de Miyuki, no como el negro, amarillo, rojo, sino por el código del color. Ese código del color les va a permitir a ustedes identificar con cualquier importador, con cualquier empresa que maneje Miyuki original, el color exacto que ustedes necesitan. Ya, Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Como les decía ahora, nosotros eh, trajimos Miyuki Delica 11.0 en esta importación, colores nuevos colores nuevos muy orientados a las tendencias que estamos trayendo ya por ejemplo miren estos colores de acá estos son los mismos colores opaco ya que son los colores de los colores que más se venden pero con un efecto ab ya entonces acá vamos a ver los colores opaco que también nos llegan son este 721 722 723 724 estos colores de acá eh, nos llegaron también pero los trajimos también con efecto AB, son una delicia de colores, son espectaculares, la verdad se los recomiendo, ya habíamos traído algunos, pero pues decidimos traer estos colores que en precio no son demasiado costosos, son, son, tienen un precio de la línea baja de Swarovski y que son colores que no despintan, que es bien importante también eso, y ya les hago nuevamente, les doy un segundo tip, Bien importante también de cómo identificar esos colores si despintan o no despintan. Y básicamente esa información la podemos encontrar en la página también de Miyuki. Vamos a verlo con un color de estos. Por ejemplo, el color db 0158 Entonces vamos acá a la página. En la descripción de este video les voy a dejar también el, el, el, el enlace donde lo pueden hacer. Y acá, que es una de las quejas norm que normalmente recibimos de nuestros clientes, es que... ¿Cuáles colores de Miyuki despintan y cuáles no? Entonces, miren. Miyuki, délica, puede despintar por tres razones principalmente. Puede que el color cambie, que es la, la columna A, por la luz del sol. La columna B es por la fricción, más que con la fricción, por, por la sudoración o por el contacto con perfumes o cremas. Y la, la letra C es que puede cambiar por el secado en seco por la fricción o por el mismo hilo cuando un producto se teje eh, y se hacen varias vueltas con el hilo ese color si está teñido internamente dentro de la cuenta délica se puede pelar ya entonces aquí nos damos cuenta que este color debe 158 pues no tendría problemas de despinte hay una cuarta columna que es la D, que es cuando los colores vienen eh, con contenido de níquel, el, el níquel es un producto que cuando está eh, adherido a ciertos procesos dentro de, lo, dentro de la galvanoplastia, eh, puede generar alguna alergia, entonces cuando, cuando un producto tenga níquel por acá aparece la letra N, eso es básicamente y solamente les va a aparecer en los galvanizados eh, cuando las cuentas de, de, de Miyuki... Son, son galvanizadas, o sea los colores plateados básicamente, plateados, dorados, en color bronce, en color eh, gunmetal que es como, el, como un, un color eh, eh, plateado negro ¿ya? Eh, entonces para repetir un poco el tema acá, eh, vemos la referencia del color, vamos a ver este color DB0200 a ver si despinta o no, no despinta, entonces acá colocamos DB200 sin el 0 entonces nos damos cuenta que el color no despinta por ninguna de las razones, ninguno de los motivos. Eh, miremos este color DB31, este color es en eh, tiene baño en oro de 24 quilates. Ya es un color bastante costoso. Vamos a ver el DB31 a ver qué nos sale. Entonces dice que el color DB31 es un color que es en 24 eh, bañado con, con oro de 24 quilates dice que por su duración, por la luz del sol no va a tener problema. Por su duración puede que sí, puede que no, cuando tiene esta línea. Y en temas de fricción no va a tener problema. Es un color que no despinta por al que lo, cuando lo estén frotando y es un color que tiene la letra N, como pueden ver acá, significa que ese color es galvanizado, o sea, tiene contenido algún contenido de níquel. Eh, en algunos casos hay ciertos colores, vamos a ver por acá un ejemplo, sobre todo los colores fucsia, eh, bueno, y con muchos otros colores, vamos a ver este color DB2034, este color que está aquí, vamos a ver el ejemplo, o el DB2031, con cualquiera de los dos, vamos a colocarlo acá para ver si despinta o no despinta. Miren que aquí el color nos aparece que a la luz del sol puede que despinte, como puede que no. La letra B significa la, el tema de sudoración, o sea, por sudoración no va a tener problema. Y la letra C es por el tema de fricción. El color puede despintar. Me imagino que muchos de ustedes han hecho accesorios con este eh, color, que es uno de los que más hemos vendido. Y nosotros lo seguimos trayendo porque los clientes nos lo están pidiendo. Pero hay que tener la claridad y la salvedad que existe el riesgo de que ese color se pueda pelar. Ante eso nosotros no podemos dar una garantía. Ya nosotros podemos darle una garantía cuando aquí el color tenga los tres ceros. Ya porque es un color que ya le, les hemos dicho que no despinta. Ustedes en nuestra página web, si ustedes van a ver ese color DB2031, vamos a ver acá DB2031. Si ustedes buscan el color, ustedes ven que existe una línea donde le dice que el color... Que atención, desgaste del color por fricción o contacto con químicos. ya El, el producto puede tener algún problema eh, de despinte por esto. O sea, ya nosotros lo estamos advirtiendo desde el momento que el cliente está realizando la compra. Si un cliente nos viene a hacer una reclamación con respecto a esto, pues desafortunadamente no podemos responder porque el producto es así. No es un producto de calidad. Bien, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta a la hora después de... de de comprar ya porque nosotros estamos tratando de entregar la información lo más precisa posible para evitar este tipo de malos entendidos entonces volvemos nuevamente a los colores miren nos llegaron los blancos voy a cerrar esta eh, esta presentación de acá que es básicamente lo que recibimos el, el mes anterior y voy a dejar acá eh, los colores eh, de la nueva importación entonces miren estos colores que son eh, un poco pasteles, también trajimos una, unos colores nuevos, el gris pues, y el amarillo pues, son los colores del año, básicamente, entonces por eso estamos, estamos trayendo esos dos colores que son los, los que Pantone está eh, eh, promoviendo como los colores del año, este color azul eh, con un efecto Silver Line también es de los más vendidos. Eh, bueno los colores opacos que se venden súper bien y son de los más económicos por eso también gustan mucho y esto pues son otros colores que estamos trayendo miren que viene mucho el mostaza el amarillo por temas de, de tendencia de tendencia del color del año básicamente por eso los estamos trayendo colores eh, con algún eh, eh, efecto tornasolado ya esto es un color con un efecto tornasol muy bien los lilas también se vienen vendiendo mucho nuevamente un amarillo entre de los colores un ocre ya eh, pues los colores los, los, los, los colores neón que les mencionaba ahora que se vienen vendiendo mucho y hemos traído toda la gama de colores Picasso estos son los Picasso marble que son colores eh, que tienen un efecto como como marmolizado ya eh, eh, son muy bonitos también eh, vamos a ver si estos colores despintan, DB2263 DB2263 hacemos acá el ejercicio eh, perdón, se me fueron más dos entonces vemos que estos colores eh, aparece una línea en todos significa que puede que despinten por el sol, puede que despinten por la fricción, como puede que despinten con el tema de la sudoración, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido reclamaciones pero puede suceder Bien importante eso. Bueno, colores eh, traslúcidos transparentes. Trajimos una gama, la gama completa, como pueden notar acá. Eh, porque pues muchos de, de ustedes, nuestros clientes, nos han venido solicitando esta gama de colores. Y son colores muy de otoño también. Ya por, por, por, su, por sus tonalidades. Eh, hemos traído estos colores. Miren que nos llegaron también eh, los colores plateado. Y, y dorado en drops. Ya nos llegó un dorado también eh, en media tila. Y los otros colores de tilas que se nos habían agotado. De medias tilas, perdón. De medias tilas que se nos habían agotado. Y trajimos unos efectos AB en medias tilas que también nos habían pedido. Trajimos unos colores mucho para bisutería y, o para accesorios de hombre estos colores tierra, estos colores eh, como eh, mate, eh, estos terracota, nos los han pedido mucho para, para accesorios de hombre, y acá pueden ver también un Picasso, un color Picasso Marvel eh, en color de tila, que también nos lo, nos lo han pedido mucho, y como novedad, estamos trayendo las tilas completas, ya, por lo general, ustedes si buscan en, en, en Pueden buscar en Instagram con el hashtag tilas o hashtag half tilas. Ustedes van a encontrar una cantidad de diseños donde combinan ambas formas: tanto las tilas completas que son de 5 x 5 milímetros, como las medias tilas que son de 5 x 2.3 milímetros bueno estos colores de rocallas nos llegaron creo que fueron 24 colores de, de rocallas eh, complementando ya los 10 colores que nos habían llegado en el mes de abril eh, algunos se ven de una medida un poco más grande pero todas son la misma medida que la medida que trajimos es eh, 110 0 y como pueden ver son colores que han gustado han gustado eh, muchísimo acá nos falta de pronto un, un color al final eh, acá este, estos colores, pero ya pronto los van a ver estos dos colores Ustedes los van a ver pronto en nuestra página web eh, Y quiero pues mostrarles un poco cómo encontrar todo esto en nuestra página web Entonces acá podemos irnos por Miyuki y seleccionamos la categoría En este caso voy a hacer Miyuki Delica Esto es bien importante, muchos clientes nos preguntan pues si usted es un cliente eh, diseñador que compra cantidades pues la recomendación es que compre por unidad de empaque de por lo menos 50 gramos ya eh, básicamente nosotros estamos resumiendo todos los productos en estas dos medidas en 50 gramos y en 10 gramos entonces ustedes seleccionan acá por 50 gramos la otra recomendación que les hago es que siempre ordenen en orden alfabético para que les muestre los colores en ese mismo orden, desde el DB001 hasta el DB425 o 4253, ya en, en orden alfabético, ya ustedes van a poder ver todos estos colores en orden alfabético y van a poder ver... Ah, bueno, y otra recomendación es que acá seleccionen para que les muestre 84 colores por página. Esto que les estoy mostrando, pueden hacer, ordenarlo en el teléfono celular por unidad de empaque y por orden alfabético, pero el teléfono celular no van a poder seleccionar, cuando ustedes estén navegando la página, no van a poder seleccionar la cantidad de productos para ver por página. ¿Listo? ¿Esto que les permite a ustedes? Pues ver eh, una mayor cantidad de productos o de colores dentro de la página y como vienen como unas gamas de colores de, de, de, de, dentro del catálogo de Miyuki, entonces esto les va a permitir ver la información de una forma más ordenada, y van a poder ustedes, en caso de que quieran comprar, pues eh, organizar mejor su compra. Ya, eso es una recomendación bien importante que les quería hacer. ¿Cuántos colores tenemos en este momento por 50 gramos? 143 colores, que es una gama pues bastante, bastante extensa de colores para que ustedes puedan crear todas esas cosas hermosas que diseñan con, con la línea. Listo, voy a quitar este filtro de 50 gramos. Las personas que quieran comprar paquetes menores de 10 gramos, ustedes ven que aquí como le quitamos el filtro ya nos muestra todo, ustedes pueden seleccionar aquí por 10 gramos y ya van a poder ver, ya previamente hemos ordenado por orden alfabético y por la cantidad de productos, ya van a ver todas las referencias que tenemos nosotros los colores que tenemos por 10 gramos, ¿cuántos colores tenemos por 10 gramos en este momento? 131, miren que ahorita estábamos viendo 143 por 50 gramos, quiere decir que algunos colores están por presentación de 50, pero no están por, por presentación de 10 gramos, la, la medida que más queremos nosotros favorecer es esta de 10 gramos, porque es la, la, la, la que nos permite eh, colocar un, un precio, ofrecer un mejor precio el producto. Ustedes acá también pueden ordenar el pro, la lista de productos por precio ascendente. ¿ya? Esto les permite a ustedes ver cuáles son los colores más económicos que nosotros ofrecemos. ¿ya? Y es bien importante que cuando ustedes compren Miyuki, no solamente miren el precio, sino cuánto cantidad viene por cada referencia. Y aquí les quiero también dar otro tip, un tercer tip y es una reclamación que nos han hecho algunos clientes de que algunos colores vienen unos tarritos más llenos que otros les quiero mostrar una foto donde vamos a poder ver esto que les estoy hablando, miren nosotros cuando hacemos el, pre, el reempaque de las cuentas de Miyuki ya de, de las délicas nosotros hace, los pesamos uno a uno nuestro método de empaque es pesado ya, o sea que cada, cada tarrito de estos que ustedes están viendo tiene 10 gramos y si y observan pues no todos tienen la misma altura en cuanto a cantidad este color que es un galvanizado ya tiene, se ve el tarrito más vacío y hay otros tarritos que se ven más llenos, ya otros colores que se ven más llenos eso corresponde a que la densidad del producto es diferente ya ustedes eh, ya algunos clientes nos han hecho reclamación que nosotros los estamos robando o que eh, se sienten engañados por nosotros que porque unos tarritos de miyuki vienen más llenos que otros pero resulta que no todas las cuentas pesan lo mismo ya nosotros pesamos todos los colores es bien importante tener en cuenta esto ya todo lo, el, el empaque que nosotros le, le vendemos a ustedes viene por 10 gramos 10 gramos que son pesados ¿Ya? Y eh, ahí no hay, no hay, no hay probabilidad pues, de, de, de error Entonces, eh, para que ustedes estén tranquilos Cuando compren una, un, una, un surtido con nosotros Pues simplemente, si tienen una gramera en sus casas Pues pesen el contenido Ya, pesen el contenido del producto Y van a corroborar que nosotros les vendemos Los 10 gramos que les estamos diciendo En la presentación del producto ¿Ya? es bien importante esto y me gusta aclararlo porque ya varios clientes nos han hecho la reclamación que los estamos engañando y nosotros somos una empresa realmente seria nunca hemos querido engañar a ningún cliente nos debemos a nuestros clientes y esto pues nunca va a ser una práctica eh, de, de, de nuestra empresa listo entonces miren la, la, la buena variedad de colores que hemos traído eh, tanto en rocallas que es esto que están viendo ustedes acá ya los colores amarillos, los que están resaltados en amarillos, todos son colores nuevos. Les que, hemos querido traer una, una nueva, eh, un nuevo producto eh, para el mercado colombiano. Esto lleva muchos años en el mercado, en, en el exterior. Algunos clientes ya están acostumbrados a, la, a usar el producto. Les invito a que lo prueben. Es un espectáculo a utilizar, así como es un espectáculo a utilizar Miyuki Delicas en sus diseños, es un espectáculo a utilizar rocallas. Pruébenlo el producto es un poco más costoso que la checa ya que la preciosa pero en cuanto a calidad y en cuanto a terminación también tiene sus ventajas entonces no todo es precio muchas veces cuando eh, ustedes hacen un diseño en, en, en este tipo de accesorios como rocallas pues van a ver unas unas diferencias en las terminaciones también muy grandes y el cliente paga por eso y es tiempo en este momento de que nosotros eh, con nuestros diseños pues nos diferenciamos ya una forma eh, de diferenciar nuestras marcas y nuestros productos es con diseño entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar la, mostrarles también un poco de la funcionalidad en la página todo lo que pueden hacer acá eh, acá en la página por eh, si quieren ver las rocallas las pueden ver acá donde dice miyuki rocallas hay algunas fotos que nos faltan por actualizar Viene también con la unidad de empaque, aquí tenemos ya presentación de 10, de 25, de 50 y 250 gramos. Las dos más, eh, donde van a encontrar una mayor cantidad, variedad de productos es por 25 gramos y por 250 gramos. Son las unidades de venta eh, más comunes que manejamos. ¿ya? Eh, y, igual, la invitación siempre es, escojan acá la mayor cantidad de productos para ver... Y si lo quieren ver en orden ascendente o en orden de precio, también lo pueden hacer acá. ¿ya? Eh, esta presentación, como les digo, es de, de, de 25 gramos. Eh, pues eh, Si ustedes comparan con, con Checo, eh, en algunos casos los precios son hasta muy similares. ¿ya? Hasta muy similares. Eh, lo que pasa es que el Checo viene por 50 gramos. ¿ya? El, este de acá nosotros lo... lo, lo, lo, lo lo manejamos por 25 gramos pero el checo creo que está alrededor de 9100 este está por 6050 o sea que eh, el, el, el si multiplican por 2 pues les da 12.100 en caso tal de que compren más de 21 unidades si usted cliente si usted es cliente preferencial acuérdese que esta es su lista de precios si usted es cliente élite independientemente de la cantidad este va a ser su precio inicial ya, o su mejor precio o su único precio. Si usted es cliente preferencial, usted va a tener este precio sin necesidad de comprar más de 11 unidades. ya Y el segundo precio que usted va a ver en su lista, si está registrado en nuestra página, va a ser de $6,050. Este precio no se lo va a mostrar. ya Esa es como una de las ventajas para si usted es cliente preferencial y me está escuchando, o usted cliente élite me está escuchando, usted no va a ver esta eh, distribución de precios, usted cliente élite solamente va a ver este precio independientemente de la cantidad que compre va a tener este mejor precio y usted cliente preferencial va a tener este precio y si compra más de 10 unidades o 11 unidades ya le vamos a dar este precio Ya es bien importante, si usted es emprendedor, si usted tiene la bisutería como, como una fuente de ingresos lo invitamos a que ingrese a nuestra comunidad Carol aquí donde dice plan de fidelización diligencia el formulario acá estamos con todas las características pues y los beneficios que usted como, puede tener como cliente preferencial, como cliente élite ya. diligencia nuestro formulario y nos lo haga llegar en caso tal de que cuando usted esté comprando en nuestra página y usted crea usted esté convencido de que usted puede tener un mejor precio por la cantidad que usted compra haga su solicitud en la comunidad carol ya en, en, en le voy a dejar el, el, el enlace de la comunidad o, o de clientes fieles en la parte de abajo de este video para que lo revise usted todas las condiciones que ven pueden encontrar en esta página y al final, en caso tal de que usted esté interesado, pues nos envía la solicitud. Esto no significa que porque enviarnos la solicitud automáticamente usted es cliente preferencial o élite. Nosotros lo revisamos, le hacemos una llamada a alguno de nuestros comerciales y estaremos en contacto pues con usted para, para, para tratar de, de, de, de ofrecerle una mejor gama de precios. Esto no tiene ningún costo. Simplemente usted para poder permanecer, pues tiene que tener cierta cantidad de compras en el semestre. Esto es básicamente lo que nosotros exigimos eh, para nuestros clientes o nuestra comunidad de, de, de emprendedores. Somos una empresa que siempre quiere beneficiar a los emprendedores. Listo, esto era la presentación que les quería hacer. Eh, muchísimas gracias por su atención y en caso de tener de cualquier inquietud, pues no dude en dejar el comentario en el video y nosotros trataremos de responder lo más pronto posible. Muchísimas gracias por su atención y a diseñar con todas estas bellezas que estamos trayendo para ustedes. Gracias.